A tomarla, bro. ¡A! ver, ¡A! ¡A! este ¡A! me ¡A! ¡A! la mierda, Really, bro, really, vámonos no, para tu puta casa, bro. Mierda muere tío. Venga venga vámonos gente vámonos gente vámonos. Say goodbye. ¿Eh? Bye bro. Qué tío de verdad La gente loco está está loca eh. Oh, no nos entró el papel, esta era fácil, esta era facilita, la verdad ver, Se han tirado los ingredientes Ah, tío. La puta. No el de aquí abajo el que más peligroso es, Creo yo, ahora mismo vale, vale, vale, vale Vale, voy a coger el globo, eh Gente, va a coger el globo Cuidado, cuidado, cuidado Ah, tiene que subir Hijo puta Se la olido, macho Se la olió Me quedan cuatro, yo me voy a la gente. ¿Me va a ir Y quedan tres, quedan tres gente, eh, cuidado cuidado que quedan ahí viene uno no vamos a tener que enfrentar a él, eh? vamos a tener que enfrentar a él, seguro bueno. tenemos a este tío, es la polla, ¿sabes? este no está en la polla jugando ¡Oh, shit! Hijo de puta, te jodes, bro. Te jodes. Hijo de puta. Tenemos un boloncho por aquí Y un tonto... Adelante. A ver dónde cierra el circulito. Hop, hop, hop, Vale Vámonos, 10 K, coño. Oh my god, la partidita, gente. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado, la verdad. Nice. Oh, my God, hijo de puta. ¡Vamos!